Bien, acá como, como aparecemos en en el Facebook Live. Aparece mm -hmm. la transmisión, pero ya según la plataforma estamos, estamos en vivo. A ver. Efectivamente, sí. estamos en vivo, contamos con dos personas. ¿Toy me escucha? Sí. Sí, yo te escucho bien. Acá. ¿Tú me escuchas bien? Sí, voy a apagar el, el audio de la transmisión para escucharte solamente por el stream. Yard y listo. Ya, yo voy a desconectar el WhatsApp, me dijo Dani, para no cargar el internet. Perfecto. Ya. Listo. La mía, a ver, un segundo. Parece que se produjo un error, pero no sé si estamos en vivo o no estamos en vivo. A ver. Sí, sí, sí, estamos en vivo. Hay seis personas viéndonos. Muchas gracias por seguir la transmisión a las personas que están conectadas. Es un gusto para nosotros que nos estén acompañando también en este Facebook Live. O es sea, el primer Facebook Live que hacemos por, la, por medio de la conexión de de Yard. Eh, hemos hecho Facebook Live anteriormente, pero los hemos estado haciendo de manera presencial. Así que es un gusto para nosotros pues empezar este primer Facebook Live con Julia. Julia es una amiga, se puede decir que es, es una amiga del Perú, que tuve el gusto y el placer de conocer cuando estuve allí por espacio de unos meses. Fue una bendición conocerla y el día de hoy, pues está con nosotros porque Julia es experta en sordoceguera más que por formación, por experiencia de vida. Lleva muchos años acompañando a la población con sordoceguera Tuvimos ya también un Instagram Live con, con Toño, con Antonio Wilches y con Mariela Carrillo, hablando sobre sordoceguera sobre un poco las recomendaciones que daba la Asociación Latinoamericana, la Asociación Europea y la Asociación Africana de personas sordociegas frente al COVID-19 y ahí surgió también la necesidad de abordar apoyos para personas sordociegas, empezar a entender también otras de las dinámicas que se dan de cara a la población con sordoceguera y pues quién más que Julia que lleva muchísimo tiempo uh -huh. trabajando en el tema, que nos acompañe en, en este proceso. Entonces, Julia... Eh, te doy la palabra para que, por favor, te presentes, nos cuentes quién eres, quién eres, cuánto tiempo llevas trabajando en el tema. Bueno, buenas, buenas tardes, ante todo, gracias, Sarita, por la invitación a Teje Caminos, por el interés de eh, conectarse un poco más con el tema de la sordoceguera. Eh, yo soy Julia Chupitaipe, eh, soy responsable de una organización que se llama La Mesa del Reino. En la Mesa Reino nosotros somos personas voluntarias que eh, amamos a, al Señor sirviendo a través de todo lo que es discapacidad e inclusión. Eh, una de las áreas que tenemos es en nuestra relación con la sordoceguera A nivel personal mi, mi vínculo con la sordoceguera data de 14, 15 años atrás, ¿no? a través de la Asociación Peruana de Sordos Ciegos y de su presidente, el señor José John Kion. Eh, y como organización ya la Mesa del Reino tiene un compromiso moral con Asocip y es, en el Perú no hay una formación académica ni acreditada de guías e intérpretes, por lo tanto lo que hacemos nosotros es formar guías e intérpretes voluntarios, no personas que tienen la, el corazón dispuesto y en este, base a la experiencia y a las necesidades, creamos una eh, plataforma formativa vivencial para ponernos al servicio de las necesidades de estas comunidades con zorrofeguera. Pero también eh, nos involucramos con el, la búsqueda de, de estas personas, ¿no? que, que viviendo a veces la condición no son conscientes de que la viven, ni ellos ni sus familiares. Entonces... Uh -huh. Eh, eso es lo que hacemos dentro del contexto de la ¿Por porque servimos en otros tipos de, de condiciones también ¿Cuánto Gracias. tiempo lleva mesa de reino ¿Cómo? cuánto tiempo llevas con mesa de reino ya mesa de reino eh, inició con un servicio voluntario ya hace nueve años y se convirtió en asociación hace cinco años y y bueno, este, ustedes han tenido la oportunidad de conocer a, a Mariela y Antonio, ellos son esposos, misioneros, nosotros somos misioneros, este y ellos eh, están a cargo de todo el área sensorial, ¿no? Corresponde a personas con que tienen problemas de sordera, problemas visuales y la sordoceguera. Entonces, este, eh, sí, ya, ya lo hacemos de una manera más comprometida, más intencionada, ¿no? Y nos comprometemos también, en, nos metemos en sus vidas personales. <ríe> sí. Claro. En actividades educativas, etcétera. Sociales, familiares, laborales, etcétera. ¿no? Perfecto, Julia. Te agradecemos muchísimo por estar acá. Se está conectando Brian, Razel Mujica también desde Perú. Daniela Muñoz, Chuquita y te está saludando. Julita, eh, sí. Giselle Montoña, Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos a las personas que están incorporándose a la transmisión, les contamos que en los comentarios ustedes pueden poner todas las observaciones, necesidades de ampliación y que Julia con mucho gusto va a estar respondiendo a las preguntas, a los comentarios y a todo lo que pongan en los comentarios al final de, de este ejercicio. Yo me quito las gafas porque se ve un poco la pantalla y vamos a empezar, Julita, con la primera pregunta. Y un poco okay. es que cuando hablamos con de, per de personas sordociegas o, o sobre la población con sordoseguera, a la mayoría de personas se nos vienen a la mente algunos imaginarios y comprensiones que en realidad son eso, imaginarios sobre qué podría llegar a ser la sordoseguera. Yo quisiera empezar con esa primera pregunta que planteábamos y es el favor que nos abre sordoseguera más allá del imaginario y un poco recordándonos sobre esa diversidad que hay también al interior de la población sordociega. Entender que no solamente es un tipo específico de comunicación, sino que nos amplíes un poco más esa comprensión, por favor. Gracias, Sarita. Sí. En realidad, la, la primera experiencia que uno tiene cuando escucha el término sordo ceguera es un signo de interrogación, porque difícilmente podemos eh, recrear la, la condición en nosotros mismos que no la tenemos. Uh -huh. Ya un poco la, la experiencia de, de interactuar con, con el mundo diverso nos puede llevar a, a entender un poco lo que es la sordera y lo que es la ceguera. Pero la condición que afecta a estos dos sentidos es, es difícil para nosotros recrear en nuestra mente. Pero podríamos decir, si conocemos a alguna persona con sordoceguera a veces pensamos que el universo es la multiplicación de esa persona. Pero en la comunidad con sordoceguera la diversidad es tremenda. Eh, uh -huh. Tenemos, ver, para, para sintetizar, ¿no? tenemos personas que, han, que pueden nacer con la condición, con nacer con la sordoceguera Entonces, esas personas no han tenido la experiencia absoluta de la vista y de la audición. Ellos tienen requieren de un tipo especial de intervención a temprana edad, y eh, para desarrollar eh, la comunicación y la, la sociabilidad y todo eso requiere de, de, de una serie de eh, actores alrededor de ellos, ¿no? Para que puedan desarrollar estas habilidades. Pero también tenemos las personas que tienen la sordoceguera adquirida. Ahora, es diferente una persona con sordoceguera adquirida a nivel, a muy temprana edad, sí personas que adquirió la sordoceguera ya siendo un niño, un joven o un adulto. Esas personas a veces ya han adquirido eh, sistemas de comunicación. Entonces, la intervención con ellos es diferente. Den, tenemos con la, con la adquisición del lenguaje, ¿verdad? Exacto, porque ya ha habido una adquisición del lenguaje. Ahora, tenemos personas que nacen sordas y que van perdiendo la vista. Como ese típico caso del síndrome de Usher. Entonces van perdiendo la, la, la vista y, y tienen otro tipo de necesidades, pero ellos ya tienen un, un lenguaje, la lengua de señas, muchos de ellos. Pero tenemos personas que, que nacen ciegas y su formación ha sido dentro del contexto de la ceguera. Entonces ellos dominan más el braille, ¿no? Y cuando van perdiendo la audición, que es este sus necesidades son diferentes. Entonces, eh, la persona con sordoceguera es una persona eh, que tiene necesidades particulares, que demanda de una un conocimiento, ¿no?, de, de cuándo adquirió la sordoceguera, si es congénita, si no es congénita, qué, qué sistema de comunicación eh, desarrolló en su infancia, por si la adquirió eh, ya teniendo un sistema de comunicación, si ha sido prelocutivo o colocutivo, ¿no? Hay una serie de características que hace de esta comunidad una comunidad única como su condición, ¿no? Entonces, este, el, como les digo, la diversidad de la condición hace también que la atención a esta condición requiera de, de una eh, creatividad y, y herramientas diversas, No no podemos estandarizar algo como en el caso de, la, de las otras discapacidades, no, que si hay en medio de la particularidad hay algunos factores comunes y que generalizan ¿no? la condición. Acá, bueno, se pueden generalizar algunas intervenciones, por ejemplo, de las necesidades del guía intérprete, de, de okay. pero en, en la particularidad es más demandante. ¿no? Perfecto. Es, es lo que yo diría. Además, tener en cuenta que a veces se presenta asociados a otras condiciones, ¿no? Totalmente. Y, y, y no siempre es este solo la sordoseína. Entonces, eh, también hay casos así, ¿no? Que, que ya va contemplado a otro tipo de condiciones, como algunos retardo mental, a otros como este parálisis cerebral, como veíamos en una conversación particular, ¿no? Y y ahí eh, ya se crea este, esta condición que se llama multidiscapacidad. Que eso es muy importante de resaltar y también lo hablábamos en la conversación preliminar con, con Antonio y con Mariela y es la condición de sordoseguera no es una discapacidad múltiple, pero sí puede haber personas sordociegas con discapacidad múltiple. Porque muchas veces las personas asocian que como la sordoseguera es la combinación de la pérdida parcial o total de los dos sentidos, en este caso visión, y audición, entonces, porque hay una combinación, ahí habría una discapacidad múltiple. Y resulta que la discapacidad, en este caso de las es una discapacidad única, lo que no quita lo que tú nos estás explicando en este momento, que efectivamente podría estar asociada con cualquier otro tipo de discapacidad, como discapacidades intelectuales, parálisis y demás, que puedan generar que efectivamente si haya una condición de discapacidad múltiple. Y efectivamente ah. concuerdo contigo porque desde mi experiencia también me pasó que una de las primeras cosas que genera cuando uno se acerca a la población con surdoceguera son preguntas, y son preguntas en términos de ¿y cómo se comunican? ¿y cómo se dan los procesos de interacción? ¿y será que yo sí soy capaz de repente de poder interactuar de manera permanente con una persona con sordoceguera ¿o será que no tengo la competencia y demás? Un poco ahí está articulada. Nuestra segunda pregunta, que es cómo se acompaña el proceso de adquisición de los sistemas de comunicación de las personas sordociegas. Digamos que antes de hablar de cómo se acompaña ese proceso de adquisición, si quisieras que nos contaras un poquito también sobre sistemas de comunicación en sordoseguera, que nos contaras como cuáles son los alfabéticos, cuáles son los alfabéticos, qué diferencias hay, por qué a veces se escoge uno y no otro. Como para que tuviéramos una comprensión básica de sistemas de comunicación antes de que nos entres a contar justamente la respuesta a la pregunta, que sería cómo se acompaña el proceso de adquisición de los sistemas de comunicación. Listo, bueno, eh, lo que se tiene sistematizados aquí eh, es lo que eh, se ha vivido, ¿no? Entonces... ¿Sí? tenemos la, la división de los sistemas de comunicación en alfabéticos y no alfabéticos. Eh, eso va a depender de la formación de, de la persona con sordoceguera, ¿no? Y eh, en el caso de, eh, de la persona este, con, con sordoceguera que, por ejemplo, ya adquirió la sordoceguera estando en una eh, habiendo tenido una formación académica, habiendo sido alfabetizado, su conexión con los sistemas de comunicación alfabéticos van a ser menos eh, dificultosas que, que las otras. Y viceversa. Entonces, dentro de los alfabéticos, debemos entender que, que dado que esta condición afecta a dos sentidos, ¿no? o sea, la vista y la audición, pues son sentidos este, que... que eh, limitan la comunicación y el acceso a la información. Entonces, eh, estas, eh, estos dos sentidos eh, afectados, el ser humano, el cuerpo, el cerebro va a buscar la compensación, la compensación sensorial, cómo adquiero la información. Entonces, cuando hemos hecho algunas dinámicas, por ejemplo, de tapar los ojos, inmediatamente el ser humano saca las manos y comienza a, a poner esta, esta acción, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos el tacto en todo el cuerpo como la herramienta que, que también adquiere información. Entonces, este, la, la manera en que la persona con sordoceguera recibe la, la comunicación va a ser a través del, del tacto. Entonces, dentro de los alfabéticos tenemos lo que conocemos, la dactilología. ¿Qué cosa es la dactilología? Es el alfabeto dactilológico A, B, C, D, pero puesto en la palma de la mano. Porque al no ver y al no escuchar, es la manera como ingresa la información a través del tacto. Entonces, tiene que, vamos a poner en pantalla, sentir el golpe, por ejemplo, de la letra A en la palma de la mano. Y este, esta sensación debe ser decodificado en el cerebro como la letra A. Para nosotros no significa nada, ¿no? Es como que algo. Pero en la persona con solo ceguera, eso debe tomar un sentido dentro de su cerebro para que reciba la información. Entonces, tenemos la datilología, que es, se puede dar en la palma de la mano con el alfabeto dactilológico o se puede hacer con la mano. Formar en la mano de la persona las letras. He visto ambos. Tenemos este... Eh, la, la parte del el braille, por ejemplo, que es otro sistema de comunicación eh, alfabetizado, porque el braille está, se, se trabaja con, con las letras del alfabeto, y igualmente se practica el braille en estos en tres dedos, ¿no? y se va creando la palabra a través del tacto. Eh, también está... Los macrotipos en la palma de la mano, que es escribir las letras y formar la palabra en el área de la palma de la mano. Y esto mismo se puede reproducir en otras partes del cuerpo. He visto macrotipos en la espalda, en, las, en el muslo, eh, he visto braille también en, en otras partes del cuerpo, ¿no? Pero eso es este, la, las formas alfabéticas. Tenemos también las no alfabéticas. Las no alfabéticas está, por ejemplo, la lengua de señas con apoyo táctil, que es una técnica, no es solamente aprender lengua de señas, es maravilloso saber lengua de señas, usarla, pero en el caso de la persona con sordoceguera la persona no necesariamente va a leer la gestualidad del rostro. Entonces, como no vamos a utilizar el gesto como soporte, debemos utilizar el cuerpo, el movimiento, la intensidad de la presión en la mano para que la lengua de señas reciba otro tipo de impacto en, en la persona que use esa lengua de señas. O sea, no es solamente reproducir la seña, sino utilizar otras herramientas táctiles que refuerzan la comunicación de la lengua de señas. Tenemos también la DOMA, que es... Eh, se, se, es utilizar el vibrato de las cuerdas vocales en la parte de acá y la, la, el movimiento, la comensura de los labios, ¿no? Entonces, a la persona va eh, identificando sensiblemente el vibrato que ya lo conoce y se refuerza con eh, la forma de, de oralizar, ¿no? Eh, también he visto el tadoma y visto, me ha sorprendido a las personas con sordoseguera cómo pueden lograr una comunicación fluida. Con, la, con el tadón. este, eso es lo que tenemos como no, no alfabético, pero también hay algunos apoyos electrónicos ahora, ¿no? El, el Teletouch no es, no es tan electrónico, es mecánico, que es una maquinita de escribir que transfiere pues el teclado a braille, y este, y la línea braille, ¿no? Que, que ha permitido que muchas personas con sordoceguera puedan revisar sus propios correos, contestarlos, leer sus mensajes de WhatsApp, tener un acceso a la información que se, se difunde por el internet. Entonces, este, eso es, pero parte del conocimiento ya del braille, ¿no? Si conoces el braille, la línea braille y el teletor te van a permitir mayor velocidad. Eh, en, los, en los otros casos, la lengua de señas, por ejemplo, vía internet, requiere algunos ajustes de contrastes visuales para que puedan ser percibidos por aquellas personas con sordoceguera que tienen residuos visuales ¿no? y que pudieran este, recibir el mensaje. O sea, no solamente la lengua de señas, la persona interpretando, sino que hay que hacer algunos ajustes de, de contraste de color para que esa información pueda ser percibida, ¿no? Con, con dificultad, porque claro. los residuos visuales, para que sea considerado ceguera, pues no son, no, una, la ayuda de unos anteojos no es suficiente, ¿no? Entonces, este es, es eh, más o menos un, un panorama de los sistemas de comunicación, pero... Eh, ¿Cómo es que acompañamos este proceso de adquisición ¿no? de, de, de estos sistemas de comunicación en las personas con ceguera. Eh, yo ceguera? Mi experiencia ha sido más con jóvenes y con adultos. Entonces, este, eh, ha sido un poco evaluar la parte eh, si es alfabetizado, si no es alfabetizado. Eh, la sensibilidad, ¿no? Probar su sensibilidad táctil o trabajar en el desarrollo de la sensibilidad táctil, para eso ayuda mucho la terapia ocupacional, ¿no? En eh, desarrollar esas habilidades sensoriales que pueden eh, ayudar a, la, a, a transformar un, un impulso, una, un golpecito en la mano, en una comunicación en el cerebro. Eh, tenemos también. Que evaluar la conexión emocional o sea qué tanto estoy yo dispuesto a aprender a, a conectarme no cuál es mi, mi, mi impulso mi motivación y si, y si no encuentro porque estoy viviendo una sensación de, de depresión de aislamiento no eh, es importante trabajar esa área emocional no para que la, la persona con sordoceguera encuentre una ganancia algo que le va a sumar le va a dar sentido de vida eh, trabajar sus habilidades y sus destrezas, ¿no? Sus inteligencias, ¿no? Para que utilizar esas habilidades y destrezas como métodos de, como digamos, caminos cortos, ¿no? Si, si tienes mayor destreza, habilidad hacia esto, vamos a, a enfocarnos en ese sistema para que te cueste menos aprenderlo, ¿no? Y, este, y, bueno, la accesibilidad a la tecnología, aprender un sistema de comunicación para ellos no es fácil. Es un digamos, un cambio, ¿no? Y, y si no tenemos un acompañamiento perseverante, persistente, continuo, de entrenamiento, de, ¿no? El, el cerebro tampoco va a generar el cambio que necesitamos. Entonces, tenemos que ver que este acompañamiento se debe dar no solamente con el, la persona que interviene, sino con sus familiares, con su entorno, con los amigos. Entonces, eso va reforzando la práctica y por lo tanto afianzando el aprendizaje, ¿no? Entonces es este, eh, no es algo que, que como aprender a sumar o como aprender a ¿no? matemáticas o tener una información de historia, esto lleva es un acompañamiento. En el caso de la sorguera es un acompañamiento, ¿no? Muchas no gracias. Si la pregunta? Ya nos diste la claridad sobre sistemas de comunicación cuáles son alfabéticos y cuáles no son alfabéticos, que creo que esa claridad es muy importante y nos diste una suerte de paso a paso de lo que se debe hacer cuando se empieza a trabajar el sistema de comunicación. Julita, yo te cuento que Florencia Domínguez nos pregunta que si se utilizan calendarios para estudiantes no alfabéticos, entonces Florencia, si nos sigues viendo, si nos puedes ampliar un poquito la pregunta, para entender si tu pregunta está relacionada con los mismos calendarios que se utilizan con las personas con autismo, calendarios de tipo sensorial, si la pregunta es así si nos puedes ampliar un poquito para respondértela al final, saludos a Josefina Ocampo que nos acompaña desde Argentina, muchas gracias por estar conectada Josefina y justamente Luis David nos hace una pregunta que está relacionada íntimamente con la tercera pregunta que nosotros teníamos planteada, Luis David hace una pregunta y la pregunta que nosotros teníamos planteada es ¿Quién es el interventor? ¿Cuál es el perfil del interventor? Un poco porque, la verdad, siéndote sumamente sincera, yo he trabajado un poco con, con población sordoseguera hace algunos años, pero resulta que la figura del interventor no es una figura que yo conociera, pese a que se conoce mucho la, la figura del guía-intérprete, para las personas con sordoseguera, pero tal vez no mucho la figura del interventor. Entonces, para mí fue sumamente novedoso la primera vez que escuché que esto existía, las funciones que tenían, y se amalgama mucho con la pregunta de Luis David, porque Luis David nos dice ¿qué sistema comunicativo le enseñan a una persona con sordoceguera congénita? Y nos pregunta ¿quién realiza esta labor? Y si tienen alguna experiencia, que se pueda referenciar con sordoceguera congénita? Entonces, para que nos cuentes quién realiza esta labor y con, qué, quién es el interventor, qué funciones tiene, y empecemos a hablar un poco sobre interventoría. Ya. Yeah. Bueno, en, en el, digamos que alrededor de la persona que vive la soloseguera hay una serie de figuras, ¿no? Tenemos, eh, permítanme hablar en el contexto latinoamericano, y específicamente en Perú que es lo que yo conozco, ¿no? Claro. O sea, de hecho, contextualizarlo a Europa, Canadá, Estados Unidos es otra realidad, ¿no? Total. Pero acá, en, en nuestro país y en otros países como el nuestro, lo que he podido ver es que el, está la persona con sordo Ceguera, está su, su, su, su conexión inmediata con la familia, el entorno familiar, y, este, y después viene la, lo que Dios permita que venga, ¿no? Si la familia tiene condiciones y recursos, va a buscar apoyos terapéuticos, ¿no? médicos, va a tratar de buscar qué le pasa a su hijo, etcétera, etcétera. Pero eh, eh, cuando ya la, la persona está como, ya se sabe que tiene sordoceguera, sea un niño, sea un joven o un adulto, tenemos acá distintas figuras. Tenemos la figura del voluntario, tenemos la figura de, del mediador o interventor y tenemos la figura de bien. Entonces, este el voluntario es aquella persona que, que tiene la mejor disposición para, para ponerse al servicio, pero que tiene también determinados eh, requerimientos, ¿no? Requerimiento, determinadas eh, características para la relación con la persona con solo ceguera. ¿No? La, el, el voluntario no puede ser un voluntario que un día aparece y al día siguiente desaparece, no es sino es alguien que establece una relación y específicamente si va a ejercer un voluntariado, conoce a la, a la persona a la que le va a servir, con compromiso, con horarios y todo. El mediador o el interventor es la persona que brinda un apoyo individual, personalizado, que permite que eh, este niño o este joven que eh, desarrolle no solamente un sistema de comunicación, ojalá el verbo, desarrolle ¿no? un sistema de comunicación, sino que también desarrolle las herramientas necesarias para la, la conexión con su entorno, las habilidades de la vida cotidiana ¿no? que, que necesite desarrollar promoviendo la independencia, la seguridad, el conocimiento de esas herramientas. entonces eh, el interventor o mediador es, es normalmente alguien que está eh, involucrado de manera muy íntima con la persona, su entorno familiar y todo lo que conlleva su vida. O sea, el interventor se va, va a hacer aquella persona que es la, la persona con sordoseguera va a sentir como su, su apoyo de seguridad, ¿no? Okay. Y se va a poner en sus manos va a disponerse a, a que esta persona le sea su, su, eh, su mayor eh, digamos contribución a los aprendizajes básicos para su vida eh, a muchas veces no, no aparece esta figura porque no es no es una no está institucionalizada o sea acá en latinoamérica no está institucionalizada no y las personas con sorroceguera que podemos conocer son personas que de alguna manera fueron sordas de niños y perdieron la vista o fueron este, invidentes y perdieron la audición. Pero es al niño, al bebé, a la, a, a, al infante con sorroceguera, muchas veces no los conocíamos. No los, uh -huh. Y pueden vivir en el anonimato toda su vida. O sea... Había incluso este, confusión en el diagnóstico, ¿no? Porque al no ser reconocida la sorceguera como una discapacidad única, no se, tienen, no se tenían las herramientas y hasta ahora no se tienen buenas herramientas de diagnóstico. Entonces, muchas veces estas criaturas eran diagnosticadas como niños con autismo severo porque no respondían a los estímulos, ¿no? Eh, o con retardo mental profundo. Entonces... Las herramientas de intervención eran orientadas hacia ese tipo de diagnóstico. Entonces, el interventor es esa figura que, si quisiéramos verla, es. Uh -huh. Miren a Anne Sullivan, ¿no? En, en todas las versiones de las películas que han salido de Gene Keller. ¿no? O sea, es. Esa... ¿Nos las nombramos, como alguna que se llama Un Milagro de Anna Sullivan, sí. que es una película. Otra que se llama Black, no me acuerdo el nombre, Black solamente, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Black, que ahí aparece Black. la figura de un hombre, en realidad. Sí. Uh -huh. ¿Qué otra película sobre Helen Keller? Bueno, el, el Disney ha sacado su versión de, de, también, creo que se llama igual, pero es una versión ya más moderna, y, y vemos cómo eh, Anne Sullivan, eh, su primera experiencia con Helen Keller fue justamente la de una interventora, ¿no? Quien apostaba porque ella podía aprender, ¿no? Y buscó los recursos funcionales para su aprendizaje. Para eso tenía que lidiar no solamente con ella, sino con su familia, familia porque la familia iba desde la sobreprotección, el engredimiento, hasta a veces el abandono y el aislamiento. Entonces, el interventor es, es, es una. Yo no, yo no te voy a decir ahorita el perfil de un interventor, pero te puedo decir algunas características, ¿no? De que debería tener un interventor. Y que en nuestros países deben ser quizás educadores, sensibles, terapeutas, que tienen un poquito más, que quieren correrse esa segunda milla, ¿no? Que han conectado, pero que van a tener que formarse dentro del ejercicio, ¿no? De, de, de esta labor. Eh, te, lo primero es que deben tener un buen dominio del idioma, ¿no? Porque este, e, eso es muy importante para el desarrollo de un sistema de comunicación, ¿no? este, Una alta vocación de servicio, alto nivel de tolerancias, paciencias y perseverancias, excelentes hábitos de higiene, sobre todo ahora en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un contacto físico siempre con la persona con su sordoceguera no va a ser distante, va a ser físico, ¿no? Eh, tener la empatía en un alto nivel, ¿no? en muy alto nivel. Tener un, un conocimiento de los diferentes sistemas de comunicación y dominar las herramientas de la enseñanza de estos sistemas de comunicación. Para esto es importante que también el mediador o interventor tenga habilidades sociales para poder relacionarse asertivamente y de manera eficaz con las familias, con los terapeutas, con todo las, eh, el entorno social, como llámese comunidad, barrio, este, con eh, las personas, los educadores, los profesores, ¿no? Entonces, el, el, el interventor es ese, esa persona que va a enseñarle esas bases fundamentales de la vida para una persona con solo ceguera, ¿no? es una figura muy importante en el desarrollo de la vida de una persona con sordoceguera. Si es congénita, con mucha más razón. Porque las intervenciones en la parte este, sensorial, ¿no? Imagínense, una persona con sordoceguera con in, intolerancia sensorial, ¿no? Eh, es terrible, ¿no? Porque va, va a rechazar cualquier tipo de contacto. Entonces, necesitamos un trabajo terapéutico para desarrollar ese contacto, ¿no? Desarrollamos de este, un trabajo también eh, muy, muy inteligente y creativo para que este tipo de contacto vaya tomando eh, una, una forma, ¿no? Una, un concepto para crear y afianzar esos conceptos en el cerebro de, de la persona con ceguera, ¿no? Este... Sí, en, en realidad la complejidad de la figura eh, es muy interesante, demandante, pero necesaria. ¿no? Más y más con, con la apertura de la legislación para reconocer a las personas con soroceguera eh, vamos a tener mayor necesidad ¿no? de, de, estas, de esta figura. Una vez que la persona con sordera ya tiene un sistema de comunicación, ya tiene un nivel de, de independencia, ya tiene una formación en orientación y movilidad, tiene recursos para poder este, acceder a, a su entorno, la información y todo eso, ya entra el guía intérprete. Ok. ¿No? Entra ¿Sí? el guía intérprete. Que no le quiero restar importancia, pero ya el guía intérprete entra cuando ya hay una, un sistema de comunicación. Y. Digamos, hablando un poco de la realidad en Latinoamérica porque tú nos planteabas que en Europa, en Canadá, incluso en algunas zonas o en algunos estados de los Estados Unidos, la situación es un poco distinta, pero, digamos, desde mi experiencia, desde lo que yo he podido ver, la interventoría, acá nos dice Florencia que en Argentina ya se utiliza el mediador en la comunicación, entonces creo que, que eso es un avance y ya estaremos indagando también cómo funciona en Argentina, eh, sin embargo yo siento uh -huh. que no ha sido tan visible y que en muchos de los casos esas dos figuras que tú diferenciabas del voluntario el mediador interventor y el guía intérprete terminan no teniendo esas diferencias tan claras en la realidad como tú no lo estás planteando es decir el el interventor puede ser una persona perfectamente voluntaria que va adentrándose y va supliendo las necesidades de la persona pero digamos que la realidad eh, es que no siempre se, se diversifica bien y se diferencia muy bien ese ejercicio. Siento que en Latinoamérica tenemos muchísimos más retos en temas de interventoría o mediación que otras regiones del mundo y que lo que tú decías, el tema de las aperturas en términos de la normatividad, muy seguramente va a posibilitar que se vaya jalonando esa aparición de una forma muchísimo más estructurada de la figura de del mediador, sí. interventor. ¿Por qué? Permíteme hacerte una aclaración. ¿Por qué razón? Porque nuestros países no son países que tienen inversión sobre, eh, digamos, estos agentes, esos apoyos en temas de discapacidad severa. O sea, no tenemos los recursos económicos. Si tú vas a hacer una labor de un interventor y mediador, es, es casi una labor exclusiva. Y muchas de nuestras familias con, con discapacidad o con sordoceguera ya tienen gastos tremendos en temas de terapéuticos, dificultades, ¿no? Para a, administrar el tiempo, ¿no? Por las necesidades propias de la condición. Entonces, este al no haber un reconocimiento legal a la labor y no haber un, un apoyo económico, ¿quién podría, uh -huh. digamos, involucrarse, recibir si, sin ganar nada, ¿no? solamente por vocación a este tipo de servicio que es altamente demandante. Entonces, este, nosotros de alguna manera lo hacemos a nivel voluntario y, y, y porque somos personas de fe, ¿no? Porque nuestra, nuestra, nuestro servicio es, es manejado bajo otro criterio. Claro. Pero profesionales que han invertido su tiempo, su, tienen necesidades propias, o sea, no hay una normativa de respaldo ni ni, ni siquiera se ha presentado como una idea, ni siquiera en Perú se ha sido se ha presentado como una necesidad. Recién se están trabajando algunos proyectos de ley para otros, otras discapacidades severas, pero para solo ceguera. Listo. Eh, la siguiente pregunta es un poco más dada a la interacción y es, tú me hablabas de los ajustes por vía del ambiente cuando estábamos preparando este espacio o de ajustes que se deben dar en el contexto porque a veces el ejercicio se centra justamente en proveer el guía intérprete entonces nos pensamos qué podemos hacer para favorecer la participación o el aprendizaje dependiente del escenario de la persona con sordoceguera y casi que la primera y única idea es guía intérprete y con eso solucionamos el proceso lo cual está bien porque la población lleva años luchando porque se reconozca la la interpretación y que ya se esté dando es algo muy importante y es el logro de todas esas luchas que la población ha generado sin embargo uh -huh. no es la única manera y tú me contabas que hay ajustes o apoyos que se pueden realizar por vía del entorno para dinamizar la interacción de las personas sordociegas y quería preguntártelo en el escenario escolar digamos que los dos escenarios donde yo he visto que más participa la población es el escenario escolar y los escenarios de participación ciudadana, digamos, los consejos o las mismas asociaciones es digamos, son los escenarios comunes. Tal vez en algunos casos excepcionales son los, los escenarios laborales, pero siento que todavía sigue siendo excepcional el caso de inclusión laboral en, en personas con sordoceguera. Entonces, por favor, Julia, para que nos cuentes desde tu experiencia qué ajustes contextuales, apoyos desde el ambiente se puede generar para dinamizar la interacción de las personas sordociegas. Gracias, Sarita. Mira, en realidad, este, todavía en Latinoamérica no tenemos una acreditación formativa para las personas con para las personas que desarrollan la guía de interpretación. Eh, sí han hecho algunos intentos, pero obviamente no tenemos una base de datos acreditada, por lo menos en el Perú, donde una persona que solicite el servicio de un guía e intérprete lo pueda acceder fácilmente. Lo que se hacen es a través de relaciones directas y una interrelación de favores o cuestiones personales o me ayudas, ¿no? Y alguna que otra institución que ha tratado de, de suplir esto a raíz de la ley de reconocimiento de la sordoceguera y la importancia de que intérprete interprete en su interacción e inclusión en la vida institucional, la vida del país, ¿no? Pero es muy, muy poco. Entonces, ¿qué, qué dificultades tenemos? Una persona con solo ceguera que quiere estar en un colegio, que tiene que estar en un colegio, iba de frente a un colegio de educación básica especial, ¿no? No había posibilidades de que eh, vaya a un colegio regular. Hemos que para visto... para las personas, que pena que te interrumpa, un segundo, para las personas que están en Colombia y que nos ven... Digamos, en Perú el sistema es un poco distinto. En Perú aún hay la posibilidad de la educación especial y de hecho hay una división al interior del Ministerio de Educación que se llama la División o la Dirección de Educación Básica Especial y hay centros de educación básica especial por todo el país. Entonces, como entiendo que funciona, estás en una valoración inicial y de ahí se decide si vas a educación básica especial o a educación básica regular que es la educación en la que van estudiantes sin discapacidad o estudiantes con discapacidades que no tienen altos requerimientos de apoyo. Entonces, es un poco para, para que entendamos el contexto de cuando Julita nos habla de eh, Educación Básica Especial. Uh -huh. Gracias. Entonces, eh, eh, definitivamente, eh, cuando nos hemos encontrado con personas con para para ser incluidos en un colegio, el, la experiencia que he tenido más ha sido a nivel de secundaria, que, por ejemplo, eran personas que ya habían pasado los primeros años de primaria teniendo residuos auditivos o residuos visuales y que ya habían llegado a la secundaria con, con una clara condición de zorro La primera reacción de, de, de los compañeros del colegio, como es frecuente, ¿no? las burlas, ¿no? el, el hacerles... Entonces, ese tipo de, eh, de prácticas sociales que le llaman bullying o discriminación, ¿no? Entonces, eh, lo que hacíamos nosotros, hemos hecho varias veces, es acompañarlos en su contexto educativo, pero no para trabajar con él. O sea, ya nuestro trabajo estaba con la persona que tenía la seguir, sino trabajar con el entorno, ¿no? Eh, habían, lo que usábamos nosotros eran herramientas, que comenzaban por la sensibilización y pasaban a la toma de conciencia. O sea, sí, sí. Es, eso es algo muy importante. No solamente la parte de sensibilización de que, ¡Ah! ¿no? Siento, hay alguien que está teniendo... de una... la emoción. Sí, exacto. Sino a la toma de conciencia de que yo como persona que convivo en una sociedad, sea el ambiente educativo, el ambiente familiar, el ambiente del barrio, el ambiente del trabajo, ¿no? Tengo una responsabilidad responsabilidad para no convertirme en un obstáculo, en una barrera, y al contrario convertirme en una, un puente de accesibilidad. Entonces, eh, hemos acompañado en este sistema, por ejemplo, a Eugenio, que tú lo conoces, uh -huh. ¿no? Lo hemos acompañado en el colegio, él estudió en un colegio regular, él ha aprovechado al máximo los residuos visuales que todavía tiene, eh, él no escuchaba, sordo prácticamente de nacimiento, entonces fue implantado, tiene un implante coclear, pero fue implantado ya adolescente, entonces eh, la conexión con la, de, de la percepción de la palabra y eh, el sentido de la palabra en su, en su cerebro todavía no es algo muy fluido. Entonces él reconoce algunos términos básicos, ¿no? es su, su nombre, el nombre de su mamá, de sus tonidos, qué sé yo pero hemos trabajado en el entorno. Y lo mismo es cuando él estuvo en, la pre, en el preuniversitario. Entonces, uh -huh. parte de nuestra intervención no solamente es ser un guía intérprete, donde le transmitíamos la información que exponía el, el profesor para él en el sistema de comunicación que él usa, que él usa variado, él puede usar braille, puede usar taquilología, lengua de señas táctil y eh, macrotipos en papel, con, con, con un eh, plumón, no un... Uh -huh. Tipo grande, ¿no? el Contrastado. Entonces, este, si no, él tiene diversas sistemas de comunicación que eso le hace eh, posible poder estudiar, pero también trabajamos con el entorno desde el primer día, ¿no? ¿Qué es lo que vive eh, Eugenio? ¿Cuál es su condición? ¿Qué es lo que ustedes pueden aprender? ¿Cómo me comunico yo con él? ¿Qué, entonces, lo primero que hice fue imprimir la, la, la, el sistema dactilológico, okay, que ¿no? están copias, y trabajé con el entorno, ¿no? Entonces, que ellos podían ver que Eugenio usaba el teléfono celular, entonces, desarrollar esas conexiones medioambientales que facilitarían el acceso a la información en el caso de ausencia del guía de intérprete, porque... Eh, pero para eso, en, en, en un tema de clases presenciales, ¿no? Entonces, allí eh, hemos visto en su experiencia, tanto escolar como preuniversitaria, sí. una excelente respuesta del entorno frente a una motivación y a darles herramientas. Mucho interés. Lo mismo estábamos pensando hacer en, en el aula universitaria, pero ya vino el tema del coronavirus y, y, y se abrió el aula virtual, que ha levantado pues tremendas barreras de, de acceso a la información entonces la, para la universidad estamos trabajando los ajustes necesarios para que él pueda tener más tolerancias de tiempo eh, poder este eh, tener más apoyos tecnológicos para que un siguiente ciclo pueda implementar eso pero es muy importante por otro lado tenemos el diseño universal de aprendizaje uh -huh. que es otra manera muy eh, muy interesante y desafiante para ejercer eh, la enseñanza aprendizaje en medio de un aula diversa donde no nos enfocamos en la condición de la persona, sino en la, lo, todos los recursos que tenemos para lograr el aprendizaje, sea cual sea la condición de la persona. Eso es una meta que, que todavía no hemos logrado, pero puedo decirte como, como un tip, como una recomendación para los profesores, por ejemplo, que en el, en el Plano del diseño universal de aprendizaje, eh, eh, la planificación de la clase no termina cuando comienza la clase, sino que permanece a lo largo de la clase, ¿no? Haciendo adaptaciones creativas, ajustes necesarios para que se logre el aprendizaje a través de, de la diversidad, ¿no? Utilizando objetos volumétricos, experiencias, ¿no? Sensaciones, este. Eh, distintos recursos que pueden garantizar el aprendizaje. Entonces, este, eh, esos, estas serie de herramientas es como el librero que tienes tú atrás tuyo, sí. ¿no? Que en el momento que tengas la necesidad, tú puedas coger el producto, sacarlo y usar. Pero tengas la experiencia, ya la intención y la claridad suficiente de qué herramienta usar para, para aplicar en el momento de la necesidad. Entonces, es algo muy dinámico. A veces, en, en, el, en la formación de, de, del maestro con una visión homogénea, ¿no? de un aula homogénea, estos son desafíos que como que no uh -huh. funcionan, metas altas, ¿no? Y, y sí, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de una formación ya establecida. Tenemos que desaprender para aprender, y yo tengo 55 años y sigo aprendiendo y desaprendiendo. O sea, Totalmente. mucho depende de mi actitud frente al desafío. O me quedo donde estoy y bien, me quedo donde estoy, ¿no? O decido dar un paso hacia aquello que, que me va a desafiar, pero me va a llevar también a mí a un aprendizaje mayor, ¿no? Es claro. súper importante, que pena que te interrumpa, sobre el dúo. Porque la gente asociada que el diseño universal del aprendizaje solo favorece a población con discapacidad que tiene niveles de requerimientos que son muy intermitentes, que vienen y que van, que son aspectos pequeños, pero que el DUA no funcionaría en casos de condiciones de discapacidad que requieren altos niveles de apoyo. Y por otro lado se asocia la cortoseguera justamente con esos altos niveles de apoyo, por eso en algunos países sigue empezando la comunidad discapacidad severa porque se asocia con que se requieren muchos apoyos alrededor para potenciar su participación y aprendizaje. eso que tú dices, asociando que el diseño universal del aprendizaje también funciona para hacer ambientes favorecedores para la población con sordoceguera, lo que potencia dos aspectos. Uno, el, el empezar a entender que la sordoceguera no es una condición de requerimiento de apoyo elevadísimo per se, sino que depende de los apoyos y los recursos que estén alrededor de la persona, pero dos, ayuda a comprender que el diseño universal del aprendizaje no solamente sirve para personas con una condición de discapacidad que requiera pocos apoyos, sino que sirve para todos y cada una de las personas porque se piensa en la universalidad de los espacios de enseñanza-aprendizaje. Era solamente ese el aporte que quería hacer, pero continúa. Qué pena, a ver, te interrumpo. No, genial, me encanta. Y es este, importante que nosotros veamos como cada elemento que tenemos alrededor de la persona con discapacidad en general y con sordo ceguera en particular, como una posibilidad de, de aporte para este logro, el aprendizaje, ¿no? Eh, no necesariamente una persona con sordoceguera ceguera tiene afectada su área intelectual. Total. Y, y la... No, no se le puede medir el área intelectual como tradicionalmente se, me, se mide, no los sistemas psicométricos para, para evaluar y sacar el cociente intelectual, no son funcionales en la persona con ceguera Entonces, este, pasa por un tema de observación y, y sí, son personas muy, muy inteligentes, muy inteligentes y tienen mucho para aportar a la sociedad, así que eh, nosotros somos, somos partes, piezas, de, de una sociedad diversa que podemos convertirnos por decisión en, vuelvo a repetirlo, en barrera o en, en puente, ¿no? Entonces, eh, si yo tengo un concepto predefinido de, de la discapacidad o de la sordoceguera como no puede esto, no puede lo otro, le falta esto, no tengo esto para darle, nadie lo va, le va a permitir eh, sacar todo ese aporte que tiene, ¿no? Antonio, que ustedes lo han visto los que lo han visto hace unos días él, Antonio trabaja en la municipalidad ¿no? Uh -huh. y, y de una manera este, que él mismo, porque ya cuando la persona tiene un sistema de comunicación, él mismo se convierte en un agente que entrena a la otra persona, intencionalmente nosotros muchas veces lo hemos dejado, ¿no? cuando alguien quiere se acerca y nos ve y ¿cómo le digo eso? ¿cómo se lo dirías? Me acuerdo, ¿No? sí y él y pregunta, le dile, y él inmediatamente le saca la mano y le dice, ¿me puedes escribir acá? Pero se lo dice a la persona, sin tiene un potencial pedagógico vital. Yo me acuerdo cuando Toño fue justamente contigo a este ejercicio que hicimos en el, en el Instituto Pedagógico de Monterrico con los estudiantes de la lectiva en educación uh -huh. inclusiva. Los chicos, una vez nos volvimos a encontrar y ya no estaban ustedes, estaban absolutamente fascinados porque decían, es que simplemente era acercarse y hablar y él mismo le enseñaba a uno. Digamos así. que en ese momento me parecía como así, ah, es que Toño es súper accesible, pero creo que tiene un potencial pedagógico de enseñarle a las mismas personas que no es algo complicadísimo ni que tengas que tener mil especializaciones para lograrlo, sino que finalmente es justamente desde la interacción, desde donde se aprende y justamente desde la interacción, desde donde podemos hacer evidentes los apoyos que son necesarios. Y eso me parecía... Vital porque estudiantes de licenciatura pudieron acercarse y así como ellos pudieron acercarse y tener ese proceso de aprendizaje, pues cualquier persona que está interesada, que se acerque a las organizaciones y a la comunidad, puede tener la potencialidad no solamente de aprender, sino de consolidarse como un apoyo. Uh -huh. Así es, efectivamente. Y, y no solamente lo he visto en Antonio, lo he visto en el señor José John, uh -huh. lo he visto en Eugenio. Y he visto en varias personas con solo ceguera que tienen, ya han, han creado su, su equilibrio, han aceptado su condición, han desarrollado herramientas y saben que es fundamental ese, esa actitud para interactuar y crear relaciones sociales con su entorno, ¿no? Perfecto, Julita. Nos queda... Un tiempito y quisiera que, que me ayudaras con, con la siguiente pregunta y es ¿qué diferencias hay entre la interpretación y la guía interpretación? Para mm -hmm. algunas de las personas que están acá conectadas dirán, esa pregunta es muy obvia, Sara, o sea, la interpretación y la guía interpretación son distintísimas. Sin embargo, desde la experiencia algo que me ha pasado y conversando con algunos intérpretes eh, que han llegado a asumir la guía interpretación, me han dicho es distintísimo es distintísimo lo que se hace como guía intérprete de lo que se hace como intérprete y aún a veces hay el imaginario de que el guía intérprete hace parte de un tipito especial de intérprete y las personas sordociegas son o más ciegas o más sordas dependiendo de la condición entonces para que nos aclaren por favor acerca de qué diferencias hay entre de la interpretación y la guía interpretación y de paso que lo unamos con recomendaciones que podamos dar a diferentes entornos para ya empezar a leer los comentarios de las personas que han estado escribiendo muy juiciosas en, en el chat. Uh -huh. Bueno, eh, sí, pueden ser muy evidentes las diferencias, pero lo que quisiera remarcar, dado que tenemos muy poco tiempo, es que institucionalmente nos hemos encontrado que eh, muchas veces se crea un universo, y el universo es el intérprete de lengua de señas, y en, en dentro de la comunidad de sordos dicen, ah, este es un sordo que ha perdido la vista. Entonces ponen como parte de ese universo un conjunto pequeño que es este grupo de personas que usan lengua de señas y que les llaman ellos sordos ciegos y que necesitan un intérprete que los toque. Entonces a veces se reduce a ese tipo de comunidad eh, la sordoseguera. Después, cuando hemos intervenido ya apoyando a la, con la asoci que es la, la organización que lidera todo el tema de sordoceguera en el Perú, y a la que nosotros nos ponemos al servicio, el mismo señor eh, José John dice, no, yo no sé lengua de señas, él sabe es lengua de señas peruanas un poco antiguas, pero no es su sistema de comunicación. Entonces, a veces eh, instituciones prestigiosas como el Ministerio de Educación en otro momento le han dicho, tómese un taxi, véngase hasta acá, y acá le ponemos un intérprete de lengua de señas. Entonces, él ha dicho, en primer lugar, yo no salgo de mi casa solo porque no veo nada y no escucho nada, no puedo abordar un taxi solo, y si usted me pone un intérprete de lengua de señas, yo no voy a entender nada, porque yo no uso la lengua de señas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que la seguir es una condición única. Eso yo he aprendido de las organizaciones de personas con sordoseguera, tanto de la Federación Latinoamericana de Sordos Ciegos, a la que he tenido el privilegio de asistir en tres reuniones, como de la Asociación Peruana de Sordos Ciegos. La sordoseguera es una comunidad, es un grupo humano que tiene necesidades particulares, donde nuestra labor de guía, intérpretes voluntarios hasta este momento, depende de lo que establecen las necesidades de la discapacidad si no hubieran personas con sordoceguera, no tendrían sentido las guías e intérpretes entonces el aprendizaje de la guía de interpretación va por un camino totalmente diferente donde las lenguas de señas sí forman parte pero en una metodología diferente porque es táctil y como les refería el, el, las, la metodología de la lengua de señas de cada país van acompañadas, pues, de gestualidad, posiciones, posturas, que son herramientas visuales. En el caso de la solo ceguera, esas, esas este, metodologías no son 100% funcionales. Entonces, también eh, es muy importante añadir, porque la comunidad de personas invidentes tienen otra perspectiva, ¿no? Cuando dice, ese es un siguito que se ha quedado sordo, ¿no? Y donde la... Este, ya pues se enfrentan a relacionarse con ellos de una manera distinta. Pero la persona que vive la sordoceguera se siente extraño a la comunidad sorda, ¿no? Como a la comunidad ciega. ¿Por qué? Sus necesidades son diferentes. Entonces, nosotros creemos que la, la presencia del intérprete siempre debe estar bajo, bajo la, la, la organización de personas con sordoceguera ni al lado, ni encima, sino bajo. ¿Por qué razón? Porque son ellos quienes van a establecer sus necesidades, sus prioridades y son, conociendo su diversidad y sus necesidades, que nosotros vamos a poder informarnos, prepararnos y, y articular mejor nuestros servicios, ¿no? Porque son servicios. Si somos acreditados si estudiamos la carrera y todo eso, van a ser servicios acreditados que van a responder a un pago y todo eso. Pero aún con toda la formación académica, siempre vamos a tener que ajustarnos a las particularidades de la condición que vive la persona que vamos a servir. Totalmente. Por eso, en el caso del guía intérprete y la persona con solo ceguera, es la persona con solo ceguera quien decide quién es su guía. Yo no le puedo contratar a cualquiera, ¿no? Entonces, sí, hay una gran diferencia. Gran diferencia y... y cuidar mucho de, de no mezclar porque eso puede ser eh, un puede obstruir obstruir la normatividad que se necesita para atender esta condición si solamente se le reduce a ser una porción dentro del contexto de la interpretación de lengua de señas o dentro de la comunidad sorda estamos perdiendo de vista la complejidad de la condición por la que se ha luchado mucho ¿no? y hay toda una una serie de normas internacionales que los países firmantes de esta convención debemos cumplir, ¿no? Entonces es importante visibilizar, informar, aprender, no creer que no lo sabemos todo, no, no hay manera. Porque ¿no? además es un mundo las ortociegas es un mundo tan amplio que además se va eh, ampliando en función de que conocemos más personas sordociegas que en últimas la comprensión general de la sordoceguera es muy difícil tenerla, en tanto no conocemos ni siquiera, yo, yo siento que una afirmación no sesgada podría ser que nosotros ni siquiera conocemos a la totalidad de personas sordociegas que en realidad hay porque muchas no han sido visibilizadas, muchas no están siendo tenidas en cuenta y en ese sentido hay muchas realidades y muchas necesidades o características de funcionamiento que ni siquiera conocemos en este momento eh, como comunidades. Y si además añadimos las complejidades culturales de nuestras sociedades latinoamericanas, claro. donde hay también otros dialectos, otros comportamientos culturales, ¿no? O sea, ya también es, es como algo más, eh, no no no imposible, sino desafiante. Listo. Bueno, Janice Catherine Suárez, nos pregunta desde Pereira si a qué edad se puede identificar si la sordoceguera estaría asociada con otra condición de discapacidad. Pero ¿A qué edad se puede? ¿Cómo? Se no podría sé. identificar si la persona sordoceguera tiene una discapacidad asociada con otro tipo de condición. Poco, eso, esa pregunta la plantearon al principio del Instagram yeah. Live, del Facebook Live. Bueno, en realidad este, las eh, y discapacidades asociadas, cuando son muy visibles, se pueden detectar a muy temprana edad, ¿no? Por ejemplo, si hubiera parálisis cerebral, si hubiera síndrome de Down, si hubiera este, algún otro tipo de condiciones visibles. Eh, la, eh, diagnóstico o la evaluación médica clínica de la presencia de algunas otras condiciones asociadas como en el caso de otras condiciones, como podría darse, imagínense, yo sé de un caso en Argentina que es una persona, un joven con soroseguera y con autismo, ¿no? Se, se imaginen la, las dificultades que eso conlleva, tocar y... El, el, el, el, entonces, eh, este, se va dando conforme va, va madurando el, el niño neurológicamente también. Entonces, no, no es algo tan... Fácil de responder, porque va a depender de, de si aparecen otros comportamientos, otras guerras eh, o otras eh, eh, condiciones ¿no? que, que llevan a, a los neuro, neuropediatras o a los terapeutas a identificar en sus intervenciones, ¿no? Puede ser cuatro o cinco años, no, no se sabe. ¿no? Y se va también, según el tiempo de interacción que tiene justamente con esta figura, del mediador o interventor que se hablaba, porque él seguramente puede ir desde la interacción identificando características, haciendo remisiones, para poder ir sabiendo, pero, digamos que independientemente de la edad, si la persona no tiene contacto con un interventor, con un mediador, y no ha estado en un proceso de socialización, pues va a demorarse muchísimo más en la identificación. Eh, me ha tocado enterarme de algunas personas que se han, enterado que sus, que han, se han dado cuenta que sus hijos son sordos, que no lo crean después del año y medio a veces o sea uh -huh. no pensamos que tenían nuestra condición no no es este hay, hay también la, a veces las evaluaciones del crecimiento no son eh, evaluaciones muy muy detallistas no El peso talla y punto no entonces sí sí Va a depender mucho de, de la interacción con, con el entorno, con los terapeutas, médicos, interventores o mediadores que puedan ser. Listo. Nos pregunta eh, Florencia Domínguez sobre los calendarios y nos amplía un poco la pregunta. Dice, nosotros trabajamos con sistemas de calendarios, mayoritariamente con objetos en concreto, para organizar las actividades para que puedan comprender el pasado, el presente y el futuro. Hablamos de estudiantes con otros diagnósticos, además de la sordoseguera. Este es el comentario que ella nos hace. Y habían otras preguntas y acabo de desconfigurar el chat. Voy a mirar más bien por el celular que otros comentarios. Ay, porque acabo justamente de, de desconfigurar el chat y ya no me aparecen acá en la plataforma. Eh, nos dice Josefina Ocampo, que es arquitecta experta en accesibilidad y que su pregunta es si puede plantearse la posibilidad de señalética y medios gráfico-tactiles orientados, digamos, a la vida pública, a la persona con sordoceguera cuando está ya en la vida pública. Me parece interesante esa pregunta porque también, digamos, sería un aporte en términos de autonomía, aunque la gran realidad, o como tú nos contabas en el caso del señor José, es que el, el tema de salir solo a veces genera algún tipo de miedo. Aunque, por ejemplo, no sé si te acuerdas de Germán Guerrero, eh, la, en Colombia que él sale no en la época en la que yo apoyaba sus procesos iba y venía perfectamente en transmisiones uh -huh. sin ningún tipo de dificultad porque ya había sido entrenado en eso y ya había perdido sí. un poco los miedos pero la pregunta es puntual de Josefina en términos de señalética y medios gráfico táctiles orientados en la vía pública sí el, cuando el, la persona José Roseguera ha sido instruida en el uso del bastón eh, dentro de su formación de orientación y movilidad, eh, el bastón de una persona con sordoceguera es un bastón que tiene dos colores, el rojo y el blanco. Uh -huh. Eso eh, comunica que eh, la persona que lo está usando es una persona con sordoceguera. Entonces, hay algunas herramientas que ayudan, como estas eh, señaléticas eh, con volumen que están en el piso, ¿no? cuando van en un camino recto, cuando van a llegar a una esquina, este, sí, sí, son útiles para la persona con sordo ceguera que ha logrado la independencia a través del, del bastón. Esto se da normalmente en, en personas que tienen residuos auditivos. Okay. Y, y ¿Por qué? Porque la persona que, que no ve nada y que no escucha nada, no le es funcional. O sea, no hay manera. Pero si tiene residuos auditivos, sí son funcionales con sus bastones. Eh, igualmente, en algunos medios públicos, si conocen el braille, el, el braille con volumen para la descripción de algunas instrucciones, en, en el, las, los ingresos a, a algunos establecimientos públicos son, son de utilidad. En otros países se utilizan también en, en los museos y en réplicas en volumétricas en miniatura para que las personas con sordo ceguera puedan este, tocar e ir este, percibiendo a través del tacto lo que otros están viendo, ¿no? Eh, se, se trabaja sobre todo a nivel volumétrico. Y este, eh, la, a nivel de, de accesibilidad, de hecho, este, cuando hay residuos visuales o residuos auditivos, este, siempre es, es mejor. ¿no? Hay un entrenamiento para el uso de, por ejemplo, escaleras automáticas, mecánicas, esas escaleras, no, la, eh, este, la señalética que va diferenciando los lugares de tránsito para personas con este tipo de sensibilidad, de condición, de, de discapacidad sensorial, porque eh, la principal barrera, según las estadísticas del mundo, para la accesibilidad de las personas con sordoceguera y con otras discapacidades, somos las mismas personas. Okay. ¿no? Entonces, siempre... En el, en el tumulto, que esperemos que eso es una, sea algo que cambie a raíz del, del coronavirus, pero hay, hay como, se pierde, se pierde, la persona ni siquiera se da cuenta que está caminando al lado de una persona con sordo ceguera, ¿no? ni siquiera okay. con ceguera. Magda Susana ¿Eh? Román ha generado varias preguntas. Una de sus preguntas es: Me gustaría preguntar sobre los apoyos que podemos tener en los niños pequeños con sordo ceguera. Y nos hace una pregunta acerca de la bibliografía y los recursos en línea que sirvan para orientar a las familias y para comprender también un poco mejor la condición. Bueno, uh, para el, el acceso a, a esta información, creo que quien está más eh, organizado, estructurado y tiene eh, mayor material a disposición es, es España, ¿no? Ajá. Entonces, podrían hacer búsquedas a, o a través de la, de la ONCE, o a través de zorroceguera España, que tienen varios trabajos desarrollados para zorroceguera y, este, y, bueno, de, en cuanto a los apoyos a nivel de niños, de hecho, eh, ustedes han escuchado hablar de la figura de, de, del chado, ¿no? Eh, en, para la participación o la sombra, que le dicen, para okay. la de, de niños en aulas. ¿no? Este, en ese caso sería mi interventor, ¿no? Es, es alguien que de niño pequeño se mete dentro de, de la vida y podría figurar así para que esos apoyos articulen entre las necesidades del niño que el interventor conoce muy bien con las posibilidades educativas que el aula eh, ofrece, ¿no? Entonces creo que podrían articularse, ¿no? E incluso la preparación de, del niño con la condición con las, los recursos posibles en el aula. ¿no? Entonces, el, el, el mediador o el interventor va a generar esos equilibrios para que sean funcionales, no buscar esos puntos funcionales que, ojo, no es que estén estipulados y sistematizados y uno va a copiar la fórmula. Es un trabajo sumamente creativo, ¿no? de adaptación en el momento y ver qué tanto funciona con el aprendizaje. Además, no es que en la primera tienes que desecharlo. Tienes que probar y probar y probar probablemente después de un mes ya veas resultados, ¿no? no digas, ah, no funcionó. Y definitivamente yo como terapeuta emocional siempre recomiendo que, haya, que cada intervención termine con un placer, no con algo que le agrade, con una afirmación de, de la actividad, como algo, ah, qué rico. Entonces, siempre en una intervención desafiante, vamos, después del desafío, yo recomiendo que ahí se haga una actividad que eh, genere la serotonina en el cerebro, o sea, que algo que diga, ay, qué rico, algo, algo que termine. Esta actividad me costó, pero he, he recibido una recompensa, ¿no? Eh, de hecho, la, la tarea sobre esta condición la tenemos los demás. Los, la tenemos la sociedad civil, la tenemos la familia, la tenemos los docentes, la tenemos todos los que estamos alrededor de ellos para este, tener una intervención en equilibrio, ni sobreprotegernos ni abandonarnos en equilibrio, pero con conciencia de la responsabilidad que tenemos como agentes de, de accesibilidad. ¿no? Nosotros, como, vuelvo a repetir, podemos convertirnos en barreras para personas con discapacidad y para cualquier persona a nuestro alrededor o podemos convertirnos en, en, en puentes de acceso. ¿no? Hay un documento que, a mí me sirvió mucho para comprender de manera global lo que implica la sordoceguera, que es justamente de España y se llama Análisis Multidisciplinar de la Sordoceguera, que lo compiló en realidad Daniel Álvarez, que en su momento fue el presidente, o no sé si sigue siendo la verdad el presidente de la Asociación Española de Sordoceguera. Es un libro bastante amplio, un libro que nos permite comprender, digamos, también desde la visión de varios profesionales y de personas con sordoceguera, la implicancia de la sordoceguera y hay un capítulo específico de ese libro análisis multidisciplinar de la sordoceguera de Daniel Álvarez que habla sobre el trabajo con familia dice Magda manera de comentario que eh, se ha demostrado que la intervención y apoya procesos exitosos con sordoceguera entonces que en ese sentido como que los recursos del estado y del gobierno son los que se deberían garantizar para hacer este tipo de procesos y Kevin Esteban desde Colombia nos dice que teniendo claros los sistemas de comunicación que ya se expusieron, ¿cuál de estos trabajaría usted con un niño con sordoceguera congénita, sabiendo que este niño no tiene un campo ganado, ni como sordo, ni como fijo? Estoy leyendo textualmente. Creo que hay que comprender el caso en particular, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo personalmente, cuando escucho de algún caso así, y eh, de mi interior sale un fuego así, ¿qué cosa tengo que buscar? Trato de investigar, me contacto, lo con la familia, ¿no? Es como una energía que, que me lleva más O sea, yo sé que que nosotros, como eso, por eso decía, es importante la actitud que tenemos frente a las circunstancias, ¿no? Okay. Si es que lo vemos como algo muy difícil, probablemente no seamos los llamados para hacer esa, esa acción, ¿no? Tenemos que tener en cuenta muchas eh, características personales, particulares, ¿no? Eh, y buscar herramientas. Yo les recomiendo también que se conecten con las asociaciones de personas con sordoceguera, ¿no? En sus comunidades, que busquen la, la experiencia, ¿no? A través de cómo ellos, siendo adultos, han superado muchas barreras en sus propias vidas, ¿no? Es así como nosotros aprendemos. Hay, hay un, una historia en Colombia muy interesante alrededor de la sordoceguera, ¿no? Hay personas con sordoceguera que, que son eh, profesionales y, y ayudan y contribuyen bastante, ¿no? Y cada son, vez más. Cada vez más. Este, hay personas alrededor de la sordoceguera que para mí son referentes, ¿no? Y creo que si comienzo a mencionarlos quedaría corto el tiempo, pero... Eh, en Argentina no hay una asociación como tal, pero a mí me han escrito personas que, familiares de sordos ciegos que están buscando articular, ¿no? Y sería bueno que si, si tenemos inquietud, seamos agentes también para articular, conectar, eh, eh, sistematizar, ¿no? Y, y buscar, ¿no? Eh, ahí. Ay, este, yo tengo una cita de, de un instituto de eh, en traducciones eh, guía para la intervención en colegios para personas con sordoceguera o discapacidad multisensorial, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, eso está en, en inglés y, y es en Estados Unidos, entonces ya hay caminos recorridos por otros otros okay profesionales, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar. Justo para, para la pregunta y la intervención de, de Kelly, que... yo quería hacer una apreciación y es sobre la intencionalidad comunicativa. Tenemos que desde mi experiencia, eh, en una oportunidad tuve la, la oportunidad de apoyar a un a un chico, niño, con sordoceguera, justamente en la búsqueda de este sistema de comunicación y en el desarrollo del mismo y para mí uno de los primeros pasos fue generar la intención comunicativa. Entonces creo que esa pista de la intención comunicativa es sumamente importante porque a veces cuando nuestra familia y nuestros entornos entienden lo que necesitamos, entienden a qué nos referimos, cuando hacemos cierta emisión oral o sensorial y se entiende, no hay necesidad de ampliar ese panorama comunicativo y justamente por eso uno de los primeros aspectos importantes es generar la intención comunicativa pero que pues eh, la idea sí sería poder conocer el caso en particular para poder mirar cómo se puede apoyar. Carlos Lozano Salazar nos envía saludos desde Guayaquil, Ecuador muchísimas gracias por conectarte Carlos eh, y por estar pendiente de este espacio Jennifer, de, de, de, de, de, de. perdón que te interrumpa pero también lo, lo, lo, lo, lo cotidiano Total. o sea por ejemplo si vas a comer un pan ¿no? el, el, el, el tocar el pan el sentir el pan comer el pan va, va también creando un, un, un lenguaje natural ¿no? en el niño el agua ¿no? el, el alimento el, el, el, ahí hay este también en el caso de un niño con sordera congénita este, ah, hay funciones de vida natural que pueden ir, como tú bien decías, asociados a una intencionalidad de aprendizaje de la comunicación, ¿no? pero comenzar con lo, con lo natural es, es también fundamental, ¿no? más que, que trabajar conceptos, trabajar… no, lo primero es lo, lo que está asociado a, a, a tus necesidades fundamentales, básicas. ¿no? Listo. Jennifer Villamil nos dice muchas gracias por tus aportes, Julia. Estos momentos son indispensables para poder abordar de manera pertinente claro. a la población. Eh, Rocío Estela Castellanos, Silva nos dice cómo han podido o cómo se propone combinar las prácticas de aislamiento social por COVID y la comunicación fundamentada, la sensación que requiere contacto físico. Mira, necesitamos ahorita difundir a la, la Asociación Mundial de Sordoceguera, y creo que lo mencionó Antonio, ha sacado una eh, una serie de recomendaciones a nivel internacional para las personas con sordoceguera. Eh, sin embargo, nosotros tenemos en nuestro contexto nacional ciertas dificultades porque eh, tenemos restricciones para la movilidad, nosotros, los, los voluntarios, y difícilmente podemos tener acceso a una movilidad particular. Si una persona con sordoceguera necesita la atención de un guía e intérprete voluntario, tenemos que salir como si fuera un caso de emergencia, con unas banderas blancas y todo eso, pero haciendo nosotros, asumiendo nosotros las, eh, la, los costos, ¿no? los gastos que sean necesarios, que con todo el amor del mundo lo podemos hacer. Pero si sí, no existe una normativa que, que nos, nos ayude a asistir, por ejemplo, en la parte educativa, ¿no? Ya que ahora todo es virtual, nos costaría mucho un taxi desde nuestra casa, hacer las gestiones, los permisos, ir a las casas de las personas con sorocera para que puedan recibir la información que se está dando a nivel virtual. Entonces, este, a nivel de, de, de seguridad, ¿no? Tendríamos que tener equipos de protección personal que nos permitan acceder a los protocolos establecidos para el aislamiento social que al mismo tiempo sean funcionales para la comunicación y, y la guía de estas personas que tienen el tocar como su, su, su principal medio de, de, de comunicación. Entonces eh, nosotros quisiéramos tener sé que en Estados Unidos, sé que en Europa se han hecho reportajes sobre las necesidades particulares de personas con solo ceguera que son jefes de familia o viven solos o qué sé yo pero acá nos gustaría difundir un poco más. Si hay si ustedes, todos los que están viendo ¿no? esta, esta comunicación, pueden hablar de eso y decir, esta comunidad también está en medio de, del tema, también necesita informarse, también necesita acceder a servicios, no entonces que, que se abran por lo menos esa necesidad a nivel de comunicación para que las autoridades, eh, en medio de sus múltiples ocupaciones, este, también consideren la, algunas herramientas que nos faciliten, ¿no? Ponernos a disposición de ellos, porque no no sabemos cómo están muchas veces, ellos no usan teléfono. Nos, los que sí, genial, ¿no? Pero aún, ser ¿sí educación. Okay. Se han retirado de colegios, se han retirado de universidades, se están retirando porque tener que pagar un servicio que no lo van a recibir, no lo van a aprovechar. Sí, es cierto. Igual, pueden encontrar también las orientaciones a las que se refería Julia en la página de Facebook de la FLAS, las orientaciones que mm -hmm. ellos okay. generaron, desde las cuales se pueden generar también recomendaciones para, para los diferentes sectores. Jennifer Yamil dice desde lo cotidiano, como dice, Julia se logra tener procesos de anticipación, de rutinas, en donde se logren obtener respuestas por parte de cada una de las personas ciegas. Me parece clave esto último que dice que... Con toda la razón lo dice y dice, cada reacción es una intención de comunicar. Y también creo que está en la persona que apoya y cómo lee esa reacción en la intención de comunicar y cómo se va acoplando a, a ella. Bueno, entonces, nosotras... Gracias, pues? Jennifer. Ya terminamos un poco con las preguntas que, y los comentarios que ustedes nos estuvieron escribiendo en el chat, que les agradecemos mucho hacerlos porque sin esos comentarios sería mucho más difícil dinamizar la conversación, aunque ha sido genial, pues teníamos una hora programada, vamos ya vamos a cumplir la hora y 25, así que Julita te pido que nos ayudes con recomendaciones finales para familias, docentes, sociedad civil, algo que quieras decir tal vez adicional a lo que ya nos has comentado y vayamos eh, cerrando con tu mensaje final. Si sí, sí, ustedes saben que en estas condiciones tienen cerca de su comunidad una persona que tiene sordoceguera, por favor, tome interés por esa persona. No espere que, que vengan de otros lugares. Si usted sabe que en su familia hay una persona con sordoceguera, tome interés por saber cómo se encuentra esta persona. Porque esta es una situación de emergencia que a las personas regulares nos coge de sorpresa. Imagínense una persona que vive esta dificultad para el acceso a la comunicación, así que seamos sensibles y, y seamos su, su voz, sus ojos, sus oídos, si es que es, sabemos que están cerca, si no, pongámonos en contacto, ¿no? Eh, a nivel general, a nivel pedagógico, animo a los docentes a, a correrse la segunda milla extra, sé que hay mucho trabajo, sé que la, la docencia no es fácil, que las exigencias nuevas de, de estos desafíos de, del momento, ¿no? Son agotadores, pero eh, gracias por lo que hacen y, y, y en el caso de personas con zorro o otro tipo de discapacidad, este, gracias por, por dar el esfuerzo adicional, ¿no? Que, que como lo he repetido muchas veces depende de la actitud y de la creatividad, ¿no? De utilizar recursos. A, a la sociedad civil en general Aprendan, aprendan lengua de señas, aprendan dactilología, aprendan a que te vivimos en un mundo diverso. El primer espacio de diversidad es la misma familia. No somos iguales, no hay dos personas idénticas. Y aprendamos que y aceptemos que vivimos en un mundo de diversidad. Seamos empáticos, amemos esa diversidad y tratemos de buscar esas herramientas que hagan de, de esta sociedad, una sociedad más equilibrada, más uh, adaptada a, a, a, este, a, a esta manera en que Dios nos creó. Y es lo, lo hermoso. No se gasten, no, no piensen que, que cualquier aporte es poquito, aunque sea poquito, es mucho siempre pensemos en, en la necesidad del que está a nuestro costado. Si es una persona con sordoceguera, créanme, créanme que ellos también anhelan ser felices y disfrutar de la vida como usted y como yo lo hacemos. Así que, si podemos hacer esa conexión, mis oraciones con ustedes. Perfecto. A ustedes, personas que estuvieron conectadas, les cuento que el día jueves... A las 4 de la tarde, es decir, el 14 de mayo, vamos a estar hablando con Levi Díaz, que es ticlóloga, y vamos a estar hablando sobre estrategias pedagógicas para estudiantes con baja visión. Un poco a la luz de las discusiones preliminares que hemos tenido con Anderson, con Alexandra, con Juan Carlos, hemos, nos hemos dado cuenta que es importante que la población con baja visión no se vea invisibilizada dentro de la población con discapacidad visual, sino que es importante también pensarnos estrategias específicas que nos permitan no homogenizar las respuestas diciendo que el braille puede ser la única respuesta. Entonces, eh, vamos a estar conversando con Lady mediante Instagram Live sobre estrategias pedagógicas para estudiantes con baja visión. Vamos a estar todos los días lunes a las 4 de la tarde haciendo un Facebook Live y todos los días jueves haciendo un Instagram Live. Cambia la plataforma, pero no cambia el horario. Y este video lo pueden encontrar, ahorita queda inmediatamente grabado en el Facebook pero también lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Corporación Teje Caminos, así como pueden encontrar otros videos sobre cuidado psicosocial y salud mental, convergencias pedagógicas en educación inclusiva, accesibilidad cognitiva, comunicación educativa y alternativa, y otros videos que pues ya están en nuestro canal, que son también producto de estas conversaciones con excelentes invitados que hemos tenido. Entonces pueden encontrar más información allí, no sé Julita en dónde se puedan conectar contigo si de pronto tienen preguntas comentarios y demás Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama La Mesa del Reino, pueden buscarla y ahí nos pueden mandar sus preguntas, comentarios en lo que buenamente podamos asistir, atender, encantados y agradecerte Salita y a Caminos porque yo estoy aprendiendo mucho de ustedes yo los estoy siguiendo y, y atendemos a diversas condiciones y creo que es una plataforma que nos está permitiendo también contar con algunas herramientas que, que antes no, no sabíamos. Así que de, de verdad muchas gracias por esta, este tiempo que están ustedes invirtiendo en, en mejorar el mundo para todos. Gracias. Muchas gracias, Julita. Muchas gracias por tu apoyo. Entonces, agradecida como siempre de que estés ahí pendiente apoyándonos y demás, de verdad que es un gusto haberte conocido haber compartido lo que pudimos compartir y un abrazo también desde la distancia, apoyo también para el Perú en estos momentos en que se está viviendo también producto de estas contingencias, a las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por conectarnos y nos vemos entonces el próximo jueves a las 4 de la tarde que estén muy bien y hasta luego chao, chao. gracias bien al ser.